la sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual fueron declarados inexequibles dos literales del artículo primero del acto legislativo número 1 de 2016 no tiene ningún efecto negativo en el proceso de paz, a pesar de todo lo que se ha dicho y ello porque la decisión de la Corte se constriña al cumplimiento de la función que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución el Congreso, mediante esos literales, había sido prácticamente reducido a una función notarial, de puro espectador. El Congreso no tenía posibilidad de controvertir, de discutir los proyectos que presentara el Gobierno. Tenía que contar con el aval del Ministro del Interior para que se introdujera alguna modificación al proyecto que presentara en materia de desarrollo del Acuerdo de Paz el Ejecutivo y desde luego también se establecía algo completamente contrario a lo que es un parlamento o un congreso y a la función que cumple y era que tenían que votar en bloque, independientemente del número de artículos, si eran 200 artículos había que votarlos en bloque, no se podía distinguir no se podía examinar artículo por artículo, no se podía controvertir no había lugar a discusión alguna y eso es totalmente contrario al sistema democrático y al sistema de frenos y contrapesos. El proceso de paz implica necesariamente que se introduzcan algunas nuevas normas, unas disposiciones de carácter constitucional, por ejemplo, aquellas que modifican el sistema de administración de justicia, otras de carácter legal que desarrollan los preceptos constitucionales y que desarrollan también los acuerdos de paz, pero eso debería hacerse dentro de la institucionalidad, no puede ser por fuera de la Constitución, ni los acuerdos de paz tienen un valor normativo superior a la Constitución política, hay que respetar la Constitución.